¿Hola? ¿Hola? Sí, a usted le hablo. ¿Cansado de llegar a su hogar y no saber qué cocinar? ¿Le preocupa con qué cejar a sus amigos? ¿A su jefe? ¡No lo piense más! Llame ahora y reserve el flamante Pixaret. El producto ideal para realizar pequeñas pizzas con la habilidad de todo maestro pizzero. Espere un momento. ¿Acaso aún no le he convencido? Pero si el pizza Red se vende solo, cuenta con una única pieza artesanal de calidad garantizada. Ocupa poco espacio y es de fácil traslado. Mucho mejor que comer esa aburrida y deforme pizza de delivery. Es de fácil uso. Prácticamente cocina solo. Y no deja humo ni malos dolores. Gracias a su sistema de Clean Kitchen. Invite a sus vecinos también. Y aproveche este producto de cocina gourmet. Recuerde, la felicidad comienza en su mesa. Y se saborea cada instante. Y puede abonarse en cuotas. ¡Llame ya! Es un producto en oferta por los siguientes 20 minutos.